you oh. Vamos al lunes, hoy es el primer lunes de colegio Y bueno, pues ahora pues me voy a poner aquí a... Ya me he organizado la semana, ¿vale? Que ya sabes que eso es un básico de las cosas que hago Pues los lunes y todo esto Entonces pues ya me he organizado Bueno, voy a empezar esta semana haciendo los deberes Porque hay que ser responsables, así que vamos a hacer los deberes Y mientras tanto pues os voy a hablar de cómo han ido pues estos días las clases a ver, veréis, um, este año estoy teniendo más horas, digamos, de asignaturas como, por ejemplo, física, biología, cosas así de ciencia y me han quitado varias clases de idioma, por ejemplo, ahora solo tengo dos horas de inglés y pues me han quitado absolut absolut absolutamente todo el sueco, o sea, no sé si los niños de mi clase los seguirán dando porque pues no me he puesto muy al pendiente de las asignaturas que tienen ellos, porque ya sabéis que como yo soy un alumno especial, porque pues, no se sé hablan muy bien finlandés, pues mmm, digamos que mmm, tenemos asignaturas diferentes. Pero bueno, ta, otra cosa. Mmm, a mí me voy a poner a hacer los deberes, porque veo que viene una semana bastante movidita Entonces, para que no se me vayan acumulando cosas, pues me quito una cosa ya encima y a ver por dónde empezamos, por matemáticas este año tengo dos libros en matemáticas. Tengo este que es el libro normal, ¿vale? Y vienen pues cosas normales, la verdad es que no he visto muy bien qué nos entra este año. Y luego este libro que es el que estamos utilizando ahora mismo al principio para hacer el repaso sobre las, ¿cómo se llaman? Potencias. ¿Vale? Entonces pues vamos a empezar por esto. Me han mandado unos deberes de así como de repaso, me han mandado dos ejercicios de calcular potencias, así que empezamos por esto esto lo voy a guardar porque no luego mmm, después de esto creo que me voy a poner con los deberes de historia este es el libro de historia ¿por qué? Por, porque con esto no se acumulan cosas, creo que son de aquí son bastantes ejercicios, creo que son cinco o algo así pero bueno, esto lo hago después estoy haciéndolo en el orden de, de cuando lo tengo que entregar porque lo de matemáticas es la mañana para la primera hora, así que pues vamos a ponernos. Y aquí tengo el ordenador, aquí puedo poner el traductor y se va hace todo, pues mucho más fácil y sencillo. Así que pues vamos a ponernos ¿Y qué más tenemos que hacer esta mañana? Pues hoy se supone que teníamos que ir a hacer la compra semanal para la casa, pero al final va a ir mi madre solo. Porque veréis, la semana pasada nos compramos un coche nuevo. Pero todavía no lo hemos... O sea, no le hemos cambiado algunas cosillas que hay que cambiarles y eso para poder circular. Entonces la idea era que nos llevásemos el coche ese para hacer la compra. Al final ha ido mi madre con nuestro coche antiguo a hacer la compra. Así que esta semana nosotros no iremos a hacer la compra. Después... Mmm, eh, para esta semana a ver qué más tenía yo organizado. Pues esta semana también quería ir a recoger hojas de otoño al bosque, porque es que ya se están poniendo rojitas y todo, entonces es el momento perfecto para ir a recolectar hojas y para ponerlas así de decoración otoñal y darle así una vibra diferente a los ambientes para los vlogs. Así que yo creo que con esta introducción ya podemos comenzar con el vlog de una semana conmigo, la segunda semana de clases. Bienvenidos. <música> Bueno, ya vamos a cenar palitos de pescado, patatas fritas y patata normal cocida. Y puedo si que le... No puedo... Bueno, hoy me he quedado dormida, así que son las 8 menos como los 10. Mira, yo tengo aquí listo un zumo de zumo de naranja, un vaso de zumo de naranja. Un bol de avena con nueces y plátano. Los panes con un queso y pepino. Y un té. Aquí también está el lunes, y papá. Bueno, chicos, buenos días. ¿Qué tal estáis hoy? Mm, oye, qué día es hoy, martes. Y hemos estado ya en el cole. Les explico todo qué tal. Y ahora me estoy marentando aquí <coughs> un cuenco, lo que sea esto, de mi muesli favorito. Y bueno, a ver qué hacemos esta tarde. Tengo hambre, así que voy a dejar que se me comer Bueno, mirad, he tenido que cambiar del calor que hacía. He puesto pantalón corto. Y es que hace casi 30 grados. ¿Vosotros creéis que esto no es normal? Bueno, es que ahora mismo está haciendo, con todo esto del calentamiento global y todo esto, pues está haciendo muchísimo calor aquí en Finlandia. Y se nota bastante. Está viendo ahora una ola de calor que es que madre mía. Bueno, eh, ahora nos vamos a ir a recoger arándanos. Y vamos a ver qué más encontramos en el bosque Bueno, hemos venido ya al bosque Estoy recogiendo las flores para esta semana Que bueno, pues ya toca cambiarlas Ya se están podriendo Y por demás plantas que necesito para tener en casa Para hacer esencias y cosas de esas Y también para hacer pues la decoración de otoño Pues ya estoy recogiendo piñas y todo eso Y bueno, los demás están por ahí recogiendo arándanos mirar ya se está haciendo de noche Todavía no se hace de noche del todo Porque, bueno, todavía es así como un poco verano Y aquí en Finlandia pues nos anochece en verano Así que ya nos vamos a ir a dormir Pero bueno, hoy eh, Tampoco he ido en bicicleta O sea, llevo dos días he ido sin ir en bicicleta Mañana sin falta Tenemos que ir a, ir a dar el paseito ¿Qué más? Mm, he hecho humus ya sabéis que todas las semanas pues lo voy a ir haciendo así para echarme en el pan todas las mañanas y eso para el desayuno que más fuimos a recoger a la anda? nos hemos recogido dos tapers grandes o sea de los grandes de los que son así como altos que más lo hemos hecho hoy bueno yo tengo bastantes sueños de voy a, ir a dormir pues mañana es miércoles ya mañana que tengo en el tengo no me bueno, yo mañana os digo ¿vale? Buenas noches Buenos días Bienvenidos pues A un día más conmigo Mira, Estoy en el coche Que no sé si os he enseñado este coche Este es el coche nuevo que hemos comprado la semana pasada Está bastante chulo y mirad, me he metido aquí porque nos vamos a la ciudad. Los demás aún tienen que venir. Aún tienen que venir. Así que... No sé si me están intentando decir algo, pero bueno. Que los demás aún tienen que venir. ¿Vale? Y esta noche ha habido una tormenta. Que vaya ha sido muy raro porque pues he dormido mal pero he dormido bien porque estaban los truenos y todo entonces hacía bastante ruido y con la lluvia que además a ver que se había cortado, a ver que okay, eh, hacía ruido porque el techo que tenemos aquí en esta casa pues como de chapa entonces cuando caen en las la cota, pues hace bastante ruido pero a la vez estaba bien porque abrí la ventana y se empezó a escuchar así el sonido de la lluvia así súper bien y estaba ya así súper calentito con la mano, tal, y que bien he dormido. Pero bueno, entonces así como ni funifa. Después, hoy ha hecho un calor enorme. O sea, si ayer hizo calor, hoy yo creo que ha hecho el doble. O sea, esto del cambio climático, pues aquí está afectando bastante. Bueno, vamos a intentar mirar el lado bonito. Um, ahora nos vamos a la ciudad que tengo que comprar. Que bueno, que tenemos que ir a comprar unas bisagras porque, bueno para el cole, ya sabéis que tengo la asignatura esta que es como de maderas y todo eso entonces eh, los necesito para hacer pues para acabar ya el proyecto que empecé hace un año, pues ya por fin lo voy a acabar, Pasado mañana entonces para eso necesito las bisagras que voy a comprar que vamos a comprar ahora también vamos a dejar a mi madre que ha, que ha quedado con un, una amiga suya del trabajo y no tiene clases de acordeón, así que pues nada pues eso vamos a hacer. Mira, por ahí están saliendo ya todos. ¿Vale? Así que ahora no que mirar, así es el coche Tiene el techo de cristal Está súper chulo Podemos ver las auroras boreales Bueno, no Aquí en el... esto que es el teatro La biblioteca es teatro, Este es el teatro, pero teatro. también es la escuela de Sí, en la escuela de música. Está empezando otra vez a llover, que decía que a las sobre las 5 o sobre así ahora pues iba a volver la tormenta. Bueno, yo de pequeño coleccionaba estos trenecitos. Estos trenecitos los coleccionaba, pero es que ahora hay hasta trenecitos electrónicos, por Dios. ¿En qué momento ha pasado todo esto? Que ya está semáforos. Hasta personajes hay. Por Dios, mira, ya está trenes de mira, alta velocidad. Esto se une, pero aquí en la rueda se une. Ahí está una grúa ahí. ¿eh? Bueno, tenemos la pieza. Está lloviendo. Bueno chicos mirar vamos a cenar como si fuese una lasaña de coliflor ya estamos en casita y ha empezado otra vez la tormenta sea, que están cayendo coliflor y berenjena de coliflor y berenjena y berenjena. algunos palitos de pescado y um, otra vez está la tormenta mira ya pero no se ha escuchado mira, justo se acaban de encender las farolas otra vez está volviendo la tormenta Ha llovido un montón ahora ¿Hace un, mon hace un ratito Pero otra vez ha parado a ver si No vuelve Bueno, ¡No! es que mirad cómo está lloviendo <risa> No veas Bueno chicos, buenos días Hoy es un día nuevo, y estamos a jueves, por pues, fin, mañana acaba ya la semana Y pues, pues me he venido ya a dar un poquito en bicicleta, porque es que esta semana todavía no he ido O sea, llevo tres días sin ir en bicicleta, así que ya es hora El lunes, ¿qué pasó? Pues que estaba lloviendo, así que no pude salir ¿Qué pasó el martes? El martes... Es que pues... ¿Qué pasó el martes? Así ah, sí el martes tenía el pantalón este, que es el que te meto tengo que poner porque es el único, el único pantalón que tiene cremallera y puedo guardarme el móvil en el bolsillo sin miedo a que se me vaya a caer por el camino Y ayer pues lo que pasó es que estuvimos en la ciudad, así que pues no me dio, no me dio tiempo Así que pues mira, ya estoy aquí. Además que ya se ha pasado la tormenta Y además que ahora vienen creo que una semana que va a llover todos los días seguidos así que pues, final, pues, mejor aprovechamos hoy que podemos ir porque no sabemos si el resto de la semana vamos a ver ¿No sí, no. pues, vamos a ver qué tal, vamos a mira, me he encontrado ahí con unas unas vacas ya voy más o menos por la mitad bueno chicos, ahora nos hemos encontrado aquí con un, un reino albino que mono bueno, os acordáis en el vídeo de comer la, la la primavera, el invierno me estoy liando un poco, ¿no? de comer el invierno en Finlandia que os enseñé y que os dije que la mejor, pues, la mejor época para venir a Finlandia a ver renos es en agosto, pues mirad, ya se está cumpliendo en una semana ya hemos visto dos renos. y In... Yo creo que veremos más incluso en este camino Yo creo que sí veremos algo más en este camino Pero no estoy seguro Bueno Seguimos Bueno chicos, buenos días Hoy es un día nuevo y acabo de llegar del colegio Y me estoy preparando aquí un quesito de Muesli que tengo muchísima hambre entonces a ver, para la basura que mmm, bueno voy a enseñar una cosa que un proyecto que empecé hace un año y por fin he podido terminar voy a enseñar ahora que me estoy preparando ya lo he dicho ya no me estoy preparando una merienda que tengo muchísima hambre entonces vamos a comerla y mira, Luna ya lo está abriendo aquí. Hay que recoger un poco el cuarto, ¿eh? Bueno, chicos, nos vamos a la sauna y estamos muy contentos. Porque, bueno, acabamos de hacer un juicio entre hermanos. Porque, bueno, queremos hacer un cambio de armario. Y yo me quiero quedar con un, unos armarios que hay ahí, en el cuarto, que le pertenecen a no y a Luna. Entonces, pues para... Solucionarlo hemos estado dos horas en el cuarto encerrados hablando. Madre mía. Al final lo hemos podido solucionar. Así que bien. Bueno, mirar, me he preparado un yogur con arándanos y muesli. Y yo creo que ya está. Y el pan de siempre con hummus, queso y pepino. Y le he echado un poco de especie de barbacoa por aquí. Y mi té helado. Mi té helado. Y pues ya está. Mira qué rico. Buenos días, hoy es sábado por fin Esta semana se me ha hecho bastante larga Y hoy vamos a ir a un mercadillo así como muy otoñal Que se hace ahora en agosto aquí en... Bueno, en la ciudad se hace En, en Robaniemi Y después vamos a ir a un parque de colchonetos Por eso tengo aquí un pantalón así como más de deporte Así que pues, vamos a ver ¿Qué vamos a hacer? También hemos quedado, creo, más... A ver, espérate, me voy a poner el otro lado Hemos quedado con unos amigos ahí en la ciudad también para ir a ver el mercadillo y para, ¿no? para conocer a otra gente más. Que bueno, ahora os enseño, ¿vale? Y ahora ya hemos llegado y hoy que os parece mi outfit de hoy. Los pantalones son de Zara, La chaqueta de esfera. La camiseta de H&M y las gafas del primar que me compré este año en las rebajas. Se van Así van en el rocío <risa> Qué grandes son estos caballos Mirad, ahí venden van y cosas, aquí hay juegos para los niños Hoy una exposición de coches antiguos Mirad, hay coches antiguos Aquí hay para hacer cosas de hockey Mira qué chulo esto es una cosa que ve como si fuese de esto que hay en las ferias y que da vueltas, pero va manual a mano. Están haciendo aquí cosas con metal. Aquí también hay un reno. Mirad qué monada esto. Terreno bebé. Mira, tiene la. ¿Qué? Sí, aquí hay otro. Él tiene la nariz rosa. También hay gallinas ahí. Mira que Aquí hay pavos y gallinas. Felipe. Ay. Hemos llegado al coche justo a tiempo Hemos venido al Hesukker del Prisma Por ahí está el supermercado a comer Yo me pedí una hamburguesa de soja Vegetariana no Bueno, vegana eh, Patatas de... Bueno, es como fingers de pollo veganos De soja Y Fanta Vosotros qué habéis cogido un grab Un jalapeño bueno vamos a coger ahora las chuches para hoy que hoy es el día de las chuches Me cojo el... no. bueno hemos salido a dar el pasito en bicicleta de hoy tenemos que quemar toda la hamburguesa y todo eso que nos hemos zampado eh, en robaniem hoy así que hemos venido a dar el pasito de hoy ahora vamos a ver una peli la peli de los sábados pero bueno hoy es el día que menos estoy tardando en dar el paseito esto. normalmente tardo una hora y cuarto así y yo creo que hoy voy a tardar un poco menos pero bueno vamos a ver porque tengo que ir a la biblioteca a coger un libro que necesito para el lunes así que vamos a ver tampoco sé si está abierta crucemos los dedos porque está abierta porque Dudo mucho que los domingos abra Bueno, hemos venido a la biblioteca. A ver qué libro cogemos. Bueno chicos, para desayunar me he preparado una avena al horno. Mirad qué bueno le he echado nueces, canela, le he echado también <ríe> un plátano. Y cachito de galleta le he echado también un poquito. Mirad qué bueno. ¡Buenos días chicos! Hoy es domingo, así que hoy ya se acaba el vlog de una semana conmigo y mirad, hoy volvemos a ir al mercadillo ese y después vamos a ir a hacer un sendero al lado de... Es eh, ya hemos ido, he ido varias veces mi sendero favorito Y vamos a comer ahí, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver qué hacemos Estamos aquí en la cola esperando para coger los regalices que quería yo comprar ayer, pero bueno, ayer no creo que no estaban, así que los cogemos hoy. Bueno, ya tenemos nuestros regalices. Estamos en el supermercado y es que mirar la variedad de frutas que hay aquí en Finlandia. Fruta de la pasión. La, los tomatitos cherry estos que son así, que tienen hojas. Noa. Mirad, esto es ruibargo y esto está, lo comen mucho en tartas y eso. Mini piña, o sea, nada nada. Son comestibles, atención, atención, eh coca las mini a naranjas la Esto paraguayo, o sea, no Persimón Todo tipo de melones y sandías voy a contar una historia. No, no un me cuentes si Mira Bueno, pues ya hemos llegado A mi sendero Favorito Por aquí vamos, no ahí cantando Por delante Por ahí está el río Y Luna aquí y no ves el calor que hace, o sea, me he tenido que poner pantalón corto hoy. Del calor que hizo ayer en el mercadillo, pues hoy por Mira la mañana dije, grados. oye, ¿qué? ¿Cuántos fresco hace? No sé, hará unos 25 por ahí. Que esta mañana dije, uy, hoy me pongo pantalón corto, o sí, o sí, es que el calor que pasé ayer, no ves Mirad chicos, los árboles tan altos que hay por aquí, o sea... Bueno, mirad, ya hemos llegado y vamos a comer aquí. Una salchicha, filete, Bien, ahí tenemos unas cositas, el Sprite, que hemos traído el sevenal, ha explotado. El salsa de curry, ensalada de remolacha, plátano, ketchup. Ensalada de remolacha con Sprite. Con Sprite, sí.